Carlos Matáis, eh, profesor de la Universidad Politécnica eh, y di director de la, de la revista 17, una iniciativa de, de Acción contra el Hambre en la que participa también mi centro y que tiene sentido eh, gracias pues, evidentemente a sus lectores y a las personas que nos acompañan en estos actos de presentación, las que estáis aquí hoy y las que nos siguen eh, desde sus trabajos o, o sus casas y a todas les quiero a, agradecer que, que nos acompañen en la, en la presentación de este, de este número. Es el octavo ya, ya la, la revista va eh, cumpliendo números y cumpliendo años y como se ha visto en el vídeo, la revista eh, tiene una, una vocación de... de Unirnos a quienes no solo desde la Academia sino también desde otros sectores estamos convencidos de que más que nunca necesitamos darnos la mano eh, unir nuestras perspectivas, nuestras redes, nuestros anhelos al final para hacer realidad algo que de lo que vamos a hablar hoy que es eh, la Agenda 2030 que solo será posible si encontramos un nuevo equilibrio entre los sectores generamos un nuevo contrato social será el foco de la de la conversación. La revista cuenta además con el apoyo de algunas instituciones que nos acompañan aquí hoy. Y, y antes de empezar el debate, le quería dar la palabra a, a Eva Del Hoyo, directora general de eh, la Dirección General de Políticas de Desarrollo. Seguro que lo digo mal y no debería, porque conozco a Eva hace mucho tiempo y coincidimos profesionalmente cuando yo estaba en la Agencia de Cooperación. Eva es eh, una de esas. Personas que, a pesar de ser ingeniera como yo, ha acabado en el mundo de lo, de lo social y, y está uh, dirigiendo una unidad fundamental de la, de la administración para lograr que nuestra política exterior realmente tenga una dimensión uh, social y una capacidad de, de relación y de escucha con los países con los que trabaja nuestra cooperación. Eva, gracias por estar aquí y tienes el, el micrófono para dirigirnos unas, unas palabras. A ver, ahora sí, si se les puede subir. Muy ingeniera. Teleco. No. Teleco. Me parece que he leído también. Bueno, pues buenas, buenas tardes a todos. Soy la directora general de Cooperación, que es lo más fácil, porque es verdad que la dirección se llama de Políticas de Desarrollo Sostenible, pero bueno, en el Ministerio de asuntos Exteriores, en la Secretaría de Estado de Cooperación, eh, la colaboración es eh, una colaboración que acaba de empezar pero que espero que se prolongue eh, mucho la verdad es que cuando Manuel me eh, ¿no? habló del, del proyecto, dije esto es, es nosotros ¿no? al final el ODS 17, ahora para, para entrar un poco más, es el ODS del Ministerio de Asuntos Exteriores cuando se hizo el primer plan de implementación de la Agenda 2030 exteriores asumía ¿no? el liderazgo del ODS 17 y esto no es por nada, porque es el 17, el ODS que nos dice el cómo, el cuánto, eh, en fin, no es solo de las alianzas, que se dice es el ODS de las alianzas, no, es el ODS de las alianzas, de la financiación, de los medios de implementación, de la tecnología, de los datos, de las estadísticas, de cómo nos relacionamos con nuestros socios, en fin, es el ODS que da paraguas a toda la gente a 2030. Es verdad que es muy importante el ODS-2, el ODS-5, el ODS-todos, pero es el 17 el que al final hace la diferencia de cómo nos relacionamos con nuestros eh, países socios, con los organismos internacionales, etc. Eh, solo por dar un, una pincelada, eh, es, es, vengo de Nueva York, justo la semana pasada, ha sido el Foro de Financiación del Desarrollo, eh, en Ecosoc la semana siguiente a la semana de la reforma de los, de los bancos, vamos, de la semana de Washington, y la financiación de la agenda está tomando un, un, vamos, un papel ex excepcional. Por primera vez se reconoce que Naciones Unidas debe ser el centro de la negociación de la financiación, porque atiende a todos los países, no solo a unos pocos, y que todos los temas de eh, negociación de la Agenda de Addis que seguro que es, la conocéis bien, pero es la Agenda de Financiación del Desarrollo, la que dice con cuánto y cómo vamos a financiar la Agenda 2030, y que se negoció a la, a la par, cómo se están haciendo avances en esa, en esa agenda. Y eso es fundamental, porque de aquí a 2030 las perspectivas no son muy halagüeñas. Es verdad que las crisis... Si estábamos en alguno de ese... Yendo a buena velocidad y a buen rumbo y a la buena dirección, pues eh, COVID y ahora Ucrania, la situación de deuda eh, en todos los países lo está poniendo en entredicho y tenemos pocos años para eh, retomar el rumbo y llegar a 2030 en la mejor forma posible. Entonces, esto solo se puede conseguir si eh, la situación financiera y la situación económica dan un respaldo a la consecución de los, de los ods Ahí yo creo que eh, lo de ese 17 juega el rol más, más importante y, y decisivo y tiene que decidirse eh, en esta agenda de financiación cómo vamos a responder a los temas de fiscalidad, a los temas de deuda, a los temas de reforma de los bancos, a la situación de ciencia y tecnología, que en Addis fue un capítulo poco tratado, pero yo creo que eso eh, ha cambiado enormemente en 2023. A los temas también de AOD, por supuesto, que es un capítulo pequeño pero importante. En fin, a los temas de comercio se van haciendo pocos avances, pero se van haciendo avances eh, significativos en el tema de TAX. Por ejemplo, eh, la OCDE acaba de reconocer que quizás es Naciones Unidas donde todos debemos hablar de ciertos de ciertos temas. ¿no? En fin, yo creo que eh, el tema de las alianzas, si no es con todos, es difícil que, que avancemos y la tensión geopolítica va a ser cada vez mayor si no, eh, si no trabajamos de esta manera y esa es nuestra, la opinión de, de España. ¿no? Eh, bueno, Aquí veo a varios compañeros que, con los que trabajamos en la elaboración de la posición de la Agenda 2030 en 2015 eh, hemos seguido trabajando y yo creo que si no ponemos los medios con el ODS 17 para lograr la Agenda 2030 nos arriesgamos a que no haya una nueva agenda de desarrollo y eso sí que no, no puede ser. La Agenda 2030 no es perfecta, faltan muchas cosas en la Agenda 2030 porque la situación en 2015 y ahora son totalmente distintas. Es verdad que la nueva agenda del futuro, nuestra agenda común, Vienen a mmm, paliar ciertos eh, defectos de la Agenda 2030, pero es verdad que los países del sur, del sur global, dicen: si no me dices con qué dinero y cómo vas a trabajar, no me sientes a hablar de otra agenda. Entonces, estamos en un momento muy, muy, muy crítico. Y yo creo que eh, España, que ha hecho de esto un, un proyecto o país, ¿no? yo creo que tenemos una nueva ley de cooperación que nos indica la ruta. Eh, yo creo que estamos hablando muy bien entre todos los ministerios eh, con posicionamiento, pues debería ayudar a desbloquear esta, esta situación y que la Agenda 2030 pues pueda evolucionar y que nos sentemos otra vez en 2027 o 2028 a dialogar una nueva, una nueva agenda. Pero hasta entonces, es verdad que monitorear, saber cómo vamos, pues es eh, fundamental y yo creo que proyectos como estos que son transversales pues nos ayudan a, a dar conciencia ¿no? de la importancia de, de la agenda global que al final, como hemos visto, y quien no quiera verlo, pues yo creo que, que lo, lo que pasa globalmente influye aquí y eso nos debería hacer pensar que no eso es todo solo... Eh, la casa común y el bien común, eh, en fin, eh, tienen impactos a, a todos los niveles. Eh, simplemente eso, ya sabéis que se ha aprobado una nueva ley de cooperación en, en España, estamos elaborando un sexto plan director la verdad es que es un año para nosotros eh, clave estamos elaborando el sexto plan director eh, habrá consultas en los próximos eh, en los próximos más semanas y meses y bueno yo creo que eso es eh, principalmente el mensaje que no sé si me ha salido no, mucho no, no no no no no y, y, que... ah, y eh, perdón un minuto más y es otro año fundamentalmente, fundamental para nosotros porque presidimos el Consejo de la UE en, en el segundo semestre. Y esto lo digo porque va muy en relación con el título de, esta, de este número de la revista, porque España, entre, otras, entre otros asuntos, tiene el asunto de la transición, de la triple transición, no solo una doble transición digital y verde. A nosotros esto nos parece que se queda corto, nosotros vamos a por un nuevo contrato social y una dimensión social de la transición. No es una transición digital y verde justa, no, es una transición justa, digital y verde. No, nosotros estamos muy insistentes con el tema de la triple transición, que la trabajaremos. Vendrán varios seminarios también en este, en este sentido. Eh, el tema de Latinoamérica, por supuesto, está en la agenda de, de, de, de las prioridades de la, de la Unión Europea, muy ligado al contrato social y luego los temas bueno, de género, que también es una de las prioridades, y de Equipo Europa, porque nosotros nos gusta trabajar en alianzas con nuestros socios de la UE, con nuestros socios del, del sur, y por supuesto a nivel muy lateral también. Ya era, ya muchas, sí, pues. muchas gracias, Eva. No, no, te, te puedes quedar, pasas la amador. Bueno, gracias. Ah, pues, des, desde que nació la, la agenda se, se hablaba de ella como el marco en el construir un nuevo contrato social global que luego también tuviera su uh, declinación en los países y en los en los territorios y no sabíamos del todo bien qué, qué queríamos decir con eso, yo creo que había interpretaciones muy, muy diferentes cuando eh, dos personas sabias eh, nos eh, ilustran con un libro eh, eh, Antón Costas y Sose Carlos Arias sobre precisamente ese tema, el contrato social y son capaces de aclararnos qué es lo que hay detrás del contrato social y por qué esa relación con la, con la agenda global y con la agenda de sostenibilidad y eso nos llevó en el comité científico de la revista a plantear eh, un número dedicado eh, de lleno a, al contrato social y aprovechando una red que existía y que va tomando forma que se llama el día después dijimos venga vamos a vincular las dos cosas, un, un acto multiparte eh, muy, muy amplio como todos los que hace el, el día después y de una cosa y de la otra vino este número, pero había que buscar eh, personas que eh, fueran capaces de llevar este proyecto adelante y cuando una revista tiene un director incapaz como es esta, pues lo que hace es buscar a gentes capaces. Entonces a Mercedes Valcárcel, a Cristina Monge y a ya eh, a, a amador amador prenato tengo como amador siempre a amador les pedimos que eh, editaran el número Yo tengo mucha suerte al ser director de la revista porque todos los números han contado con editores excepcionales aquí tengo a juan jimeno hoy que fue el editor del número anterior y hay otras muchas personas que han conseguido que los números como decíamos en la presentación tengan esa cualidad de ser casi un libro blanco entonces antes de empezar el debate amador quería que como uno de los editores nos dirigieras unas palabras desde acción contra el hambre y ya entramos de lleno en esto y en el debate con el público. Muchas gracias. Carlos. La verdad es que ha sido un placer y ha sido súper interesante tener la suerte de trabajar con, con Mercedes Valcárcel y con Cristina Monge en la, en la preparación de este, de este número. Además, este, este número 8, el número 8 en el Peregrino la Contrato Social, eh, surge y contribuye. A los, a los segundos diálogos del día después de eso, de ¿no? de, de donde nace este día, donde nos empezábamos a preguntar cuál es el, el perímetro de este, de este nuevo contrato social y de tratar de buscar el, el consenso que tenemos que construir para trabajar ese nuevo contrato social. Y todo esto trata de recogerlo de este, este número tipos. En tipos de, de enormes cambios, cambios en lo social, cambios en lo económico, cambios en lo ambiental, cambios en lo, en lo digital, eh, vemos cómo en nuestro, nuestro actual contrato social, el contrato social que, que surgió con la Segunda guerra, guerra Mundial, empieza a mostrar signos del agotamiento. De, en de esos signos nos preguntamos cómo tiene que ser, cómo tiene que ser este nuevo contrato, contrato social. Eh, ¿Cómo tiene que ser ese contrato que nos ayude a construir una, una sociedad, sociedad cohesionada? Que además trate de responder a los grandes retos, a los grandes problemas que enfrentamos hoy. El reto de una sociedad eh, tremendamente desigual, muy polarizada en la sociedad, el reto del envejecimiento, el reto de la desafectación de los ciudadanos, de nuestras instituciones públicas, de nuestros partidos políticos. Eh, el reto de la digitalización y la, y la privatización, el, el reto también de la, de la desinformación y la, y la construcción del de, de, de, de, de, de fomento del odio. Pues, Ante claro, de todos estos, estos retos, digamos que para, para construir este nuevo contrato social contamos con una excelente base. Y esa base son los, los objetivos el, para el desarrollo sostenible, la Agenda, la agenda 2030 como, como una base a partir de la cual podemos... Construir, poder construir y poder seguir mirando, mirando hacia el futuro con, con esa idea de, de un nuevo contrato social que nos ayuda a construir una sociedad de mañana eh, inclusiva, cohesionada, responsable y próspera. Y con esta idea hemos elaborado este, este número que tiene artículos súper interesantes que estoy seguro que vais, a, que vais a disfrutar y no quiero robar más tiempo a a nuestro excelente panel que tiene cosas mucho más importantes que para que salga. Muy bien, pues vamos a, vamos a comenzar. <ríe> Eh, en este ambiente tan, tan eh, cálido en el que nos, nos encontramos a, la, a las 4 de la, de la tarde, cálido en lo, en lo humano y cálido también en, en, en lo térmico. Eh, eh, bueno, si, si alguna de las personas que nos acompañan supiera cómo encender un poquito, aunque, aunque imitamos un poquito, no, no pasaría nada. Y eh, entonces la... Eh, se puede abrir una ventana también, si así nos escuchan en la, en la calle. Bueno, el, eh, tenemos a, a cuatro de los autores. Siempre hacemos lo mismo en la presentación de los números. Eh, no, nos acompañan eh, eh, eh, algunas de las personas que han contribuido a la, a la revista. Y mmm, lo que quería que, que hiciéramos eh, es comenzar eh, aclarando un, un poquito, aclarando eh, de, de qué estamos hablando cuando hablamos del contrato social y también eh, que empezáramos a entrar en por qué nos está costando tanto avanzar en la construcción de un contrato social y en si hay o no eh, un ambiente propicio, podemos aprovechar algunas cosas del contexto, algún potencial de, de oportunidad para eh, que, el, que el contrato social al que aspiramos vaya más rápido y que así irá más rápido también la Agenda 2030. Son dos caras de la misma moneda. Entonces voy a, voy a, a, a comenzar pidiéndoles a, a Antón Costas y a José Carlos Arias, dos profesores de universidad. Antón, como saben, es además eh, el presidente de nuestro eh, Consejo Económico y y social. Que, que nos ayuden a, a esto, a enmarcar de qué estamos hablando en 2023 cuando hablamos del contrato social y como de manera magistral hacen en el artículo, que igual que todos, recomiendo vivamente su, su lectura, eh, cuáles pueden ser los, los elementos, los obstáculos que, que, que, que, que nos estamos encontrando y en positivo, qué, qué oportunidades hay ahora para, para avanzar. Como sois eh, coautores de ya de tres libros y entiendo que que hay una gran complicidad o pareja de no hecho eh, eh, quería que, que dejaros la margen para Organizaros como, como sea. Tenéis un, un rato para bueno, pues ilustrarnos. Empiezas tú. Eh, bueno, gracias, eh, Carlos. Gracias por en fin, la invitación, para estar aquí en este acto tan, tan interesante, además en, en este lugar tan, tan singular. ¿no? Eh, bueno, casi le voy a dejar la, lo principal de la intervención a Antón, pero yo... Quisiera enmarcar, eh, desde lo que nosotros hemos tratado de explicar en, en el artículo y en, en el libro, ¿no? en lo que creo que es un proceso excepcional en el que estamos. Estamos en un tiempo excepcional, hace eh, un mes, un mes y medio, eh, leía yo a un gran empresario internacional, el CEO de, de Accenture, nada más y nada menos, que decía, estamos ante eh, el mayor proceso de reinvención, en 80 años. Es verdad, se está como reinventando todo. Nosotros en el artículo solemos hablar de un proceso de destrucción creativa a gran escala. ¿no? utilizando esta noción que viene del gran Schumpeter. Joseph Schumpeter, ¿no? en el que todo cambia al mismo tiempo, estando en el centro una dinámica brutal de, de innovación. ¿no? Hay muchas transformaciones en marcha, ¿no? eh, transformaciones que vienen de atrás, pero que... Eh, bueno, a partir de 2020 eh, con la pandemia y con... Eh, debo decir que nosotros hemos pensado bastante todo esto desde la perspectiva eh, española y europea. Eh, no tanto del, en, el, en el contexto mundial. Y si pensamos en la perspectiva europea, está claro que todo cambia radicalmente en el 2020, en el que la Unión Europea se faja, ¿no? eh, desarrollan unas políticas para, para salir del colapso muy diferentes de las de, de, las de tres lustros atrás, ¿no? Y entonces resulta que eh, todo esto de las transformaciones disruptivas que venían de atrás, de las que hablábamos, eh, poco todo esto de la necesidad de reconstruir el, el contrato social, no sé si en este momento estaba tan eh, este, esta expresión, este, este termi, estos términos tan eh, encima de la mesa, ¿no? todo esto es como si pasara ya que estamos aquí en un ambiente de ¿no? de las musas al teatro. ¿no? O sea, todo, antes todo tenía una, un contenido bastante retórico y ahora eh, pasamos a tocarlo. ¿no? El hecho es que efectivamente estas transformaciones están lanzadas y representan peligros por todos lados. Todos nos damos cuenta de ello, ¿no? eh, porque son transformaciones que avanzan simultáneamente, cada una eh, interactúa con la de al lado, ¿no? hablo pues, de la transformación naturalmente de la doble, de la triple, si quieres, pero todo esto en un contexto general un fondo muy importante y claramente creciente detectado por todo tipo de encuestas en todo el mundo, o al menos en todo el mundo de desarrollo, seguramente en todo el mundo, de malestar con sus impactos eh, políticos letales o por lo menos extraños. ¿no? Y todo esto además en un contexto en el que eh, las aguas de la, de la famosa globalización, las que nos acostumbramos a vivir en los últimos 30 o 40 años, pues están claramente, está cambiando todo esto. Ahí vamos... Parece hacia una globalización eh, muy distinta. ¿no? Todo esto... Mmm... Crea riesgos muy importantes, ¿no? pero origina tendencias nuevas. Por ejemplo, ¿no? nosotros hablamos mucho eh, de, la, de, de, bueno, de que el nuevo contrato social exige ir a nuevos equilibrios. en, en Este tiempo tan protagonizado por las respuestas de los mercados, ¿no? este énfasis en el mercado, mercado, mercado. Nosotros no es que seamos contrarios al mercado, pero desde luego si sí somos, o yo soy, contrario a la, a la, a la receta de mercado, mercado y mercado mercado, pues yo creo que esto está pasando claramente a, a mejor vida, ¿verdad? Vamos, se está definiendo con claridad un nuevo equilibrio entre mercados y estados, ¿no? Esto es indiscutible ¿eh? O sea que vamos a una era De gran gobierno Lo vemos todos los días Porque hace falta mecanismos de un mecanismo general De coordinación de esas transformaciones Porque eh, cada vez valoramos mmm, Más eh, la resiliencia La autonomía estratégica La seguridad Todo esto ¿no? y, y menos ¿no? algo que fue El Santa Santorum durante 40 años Que fue la eficiencia ¿no? También la eficiencia naturalmente Pero un contexto en el que entra más cosas, ¿no? Y bueno, y todo esto, pues creo que son riesgos muy importantes, pero junto a todos estos riesgos, ¿no? Y aquí yo creo que le voy a ceder la palabra a Antón porque eh, la verdad es que siempre hemos jugado él por carácter, es un optimista eh, tal, y yo no soy tan optimista. Eh, como tenemos que, que compaginar los argumentos, ¿verdad, querido? ¿No? Pues a partir de ahora te dejo a ti, yo he dicho algo de lo que pueden ser, porque a todo eso, este, este advenimiento del, del gran gobierno, que estoy diciendo, no... Eh, o sea, está lleno de riesgos y de problemas. ¿no? Hace un momento se decía, a esto salen, ¿no? a la necesidad de, de procesos de macroinversión como los que estamos viendo, ¿no? en estas transformaciones salen los gobiernos ya muy endeudados, no sabemos si los estados tienen suficientes capacidades para hacer frente a todo esto, creo que es un problema muy serio, pero además… Es posible que todo esto, el gran gobierno a veces tiene la mala costumbre de interferir con las libertades individuales, las libertades. Para eso es muy importante que aparezca con fuerza en toda esta dinámica ese tercer sector. La sociedad civil, el factor eh, comunal, todo esto. Y esto quizá es lo que, va, lo que es más difícil porque para esto hace falta que cambien las mentalidades. Para la parte de oportunidades. Muy bien. Muchas gracias. Eh, sí, quizá lo, nos tendríamos que poner mínimamente de acuerdo de acerca de, de qué hablamos cuando hablamos de contrato social ¿no? porque es un término difuso en principio y además los economistas no somos no hemos sido a lo largo de, de la historia ni lo somos ahora proclibres hablar en esos términos de contrato social ¿no? yo creo que la, la pregunta que nos puede llevar a la idea de contrato social es la de que ¿qué es lo que hace que eh, una sociedad pueda funcionar de forma relativamente armoniosa, es decir, que no se rompa, que no se destruya. ¿no? Es decir, cuál es, metafóricamente, cuál es el pegamento que vemos a lo largo de la historia en aquellas sociedades que han funcionado, insisto, de manera eh, relativamente armoniosa, ¿cuál es ese pegamento que hay y que hace? Y esta pregunta es especialmente importante cuando hablamos de sociedades liberales, ¿no? donde eh, no hay eh, un dios ni hay un César ni, que ordena, eh, eh, que da armonía, digamos así, al conjunto. Entonces, en una sociedad liberal, ¿cuál es un poco ese, ese pegamento, ese contrato social? Como hay que decirlo de forma rápida, yo creo que aquí lo, podremos, lo podemos expresar con una pregunta. ¿Quién debe hacer qué en cada momento, en cada etapa de nuestra historia? Ahora hablo de sociedades liberales, eh? estoy por lo tanto muy ya cercano a, a la contemporaneidad. ¿no? La, mi pregunta es, eh, ¿quién debe hacer qué? en cada momento de, de la historia y en cada circunstancia concreta de cada país. ¿no? ¿Quién debe hacer qué? Eh, un ejemplo para ahora. Eh, ¿Quién se debe responsabilizar de, de, de la educación preescolar de niños de 0 a 3 o de 0 a 5 años? Es una responsabilidad de los padres, parejas joven, jóvenes con ciertas dificultades conocidas, o la educación preescolar, lo mismo que es la, la educación secundaria, y la secundaria debe ser responsabilidad de la sociedad organizada como Estado? Esta es una pregunta importante que define hoy un contrato social o no, ¿eh? en un ámbito concreto, en el de la educación, quién debe responsabilizarse de quién. ¿no? Eh, otro ejemplo actual, eh, esto que esto tiene para mí como presidente del Consejo eh, una, una, una mayor actualidad porque hemos presentado hoy un informe nuevo. ¿no? Eh, si aceptamos que uno de nuestros grandes desafíos, en este caso como España, como españoles, ¿no? es la creación de buenos empleos para más personas en más lugares de este país, porque si no lo hacemos tenemos un problema de, de existencial, digamos así. Es difícil concebir una sociedad que pueda mantener a lo largo del tiempo la situación que tenemos con nosotros con respecto a esto. Si me aceptan eso, entonces, ¿quién debe encargarse, quién debe responsabilizarse de... La creación de buenos empleos. Esto probablemente lleva, en nuestro caso, digo, hoy hacíamos una propuesta, eh, una palanca fundamental que no existe en España para la creación de buenos empleos y que permita articular la colaboración, la cooperación entre cuatro actores muy importantes, familia, sistema educativo, empresas y sociedad, probablemente es la formación dual no la formación profesional, uh -huh. sino la formación profesional dual y la formación universitaria. Hoy teníamos con nosotros... Ministros, a la ministra de Educación y, a la de, y al ministro de Universidades. ¿no? Por lo tanto, mi pregunta ahí es, es esta: ¿no? a la hora de formular un contrato social, ya sea en un marco más global, ¿no? que decía Eva, ¿no? ¿Quién, se debe, ¿quién debe responsabilizarse de qué en el ámbito global? ¿no? Bueno, si lo voy bajando, puedo llegar a ámbitos muy concretos, como los que ponía ahora en la, en la educación o en el empleo. En términos históricos, bueno, esta pregunta es la que da lugar a la creación del New Deal en Estados Unidos y del estado de bienestar en, en Europa. ¿no? En aquel momento, nunca se formuló así como lo digo, pero en aquel momento es ¿quién se debe responsabilizar de qué? De lo que en aquel momento se llamaba la pobreza de mayores. ¿Quién era responsable de erradicar la pobreza de mayores? ¿Cada uno o, sin embargo, la sociedad? Eh, organizada como tal como Estado. Eso llevó a la creación de los seguros universales de paro, y de, porque la pobreza de mayores venía del problema de la falta de, de empleo, por los motivos que sea. Pero allí también se respondió a la pregunta, ¿quién debe responsabilizarse de la salud, eh? de la salud individual y pública? ¿Cada uno? ¿O por el contrario, la sociedad? ¿Se crea el nacional... El, perdón, nacional el británico, eh, eh, el Servicio Nacional de la Salud LTS. y a continuación los demás también. ¿Quién se debe encargar de la, de la educación? Allí, a esa pregunta, la respuesta llevó a que apareciesen los sistemas nacionales educativos, universales y gratuitos, ¿no? o, bueno, y podría seguir para no. Eh, yo creo que esto es, es, es la idea de contrato social. Toda sociedad, especialmente una sociedad liberal, pluralista, como en la que estamos necesita algún tipo de pegamento. A ese pegamento voy a llamar contrato social. No es un término que nos guste a los economistas, porque los economistas, al menos los de formación neoclásica, que creemos, creemos que los mercados en sí mismos tienen una cierta capacidad para producir armonía. Esto tomado con. tiene muchos grados. Hay algunos que los tomamos con, cierto, con cierta prudencia, otros dicen que no. que... El, eh, pero los sociólogos o los politólogos sí, o los filósofos políticos, sí que han trabajado con ese concepto de, de contrato social. ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda es un poco la que quería plantear aquí. es eh, y, y, ¿Y qué circunstancias parecen ser más favorables a lo largo de la historia, o, y si se quiere también en la, en, a través de, de la reflexión, académica y científica, pienso ahora en, en Joel Rawls o ¿no? a Marti Asin, ¿qué circunstancias creemos que son proclives a eh, poder elaborar eh, con un contrato social o contratos sociales? Tal como decía, ¿qué circunstancias? Uno podría pensar que las peores circunstancias son a, a aquellas, eh, aquellas situaciones dramáticas de la historia, ¿no? Hoy estamos viviendo una de ellas, ¿no? Por antes de la pandemia ya teníamos unas corrientes de fondo, aunque no las veíamos, que estaban alterando, a ella se refería, Sose Carlos, ¿no? que estaban alterando eh, la estructura de la sociedad. Bueno, a esas corrientes de fondo, la desigualdad, estoy pensando en ¿eh? la digitalización, todas esas... Se han unido a partir del 2020 lo que podríamos llamar una concatenación de calamidades, eh, eh, no pensar una pandemia universal eh, el retorno de la guerra eh, de una guerra de invasión porque guerras ha continuado existiendo pero son más bien guerras civiles una guerra de invasión no la veíamos bueno, con el caso excepto el caso de Irak, que probablemente es una guerra de invasión. Iba a decir que no las veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Y eh, una tercera pandemia, aunque yo creo que menor, que es la cuestión del retorno de la inflación a nuestras vidas. Por lo tanto, hay una concatenación de circunstancias que te llevan a pensar que este es un momento dramático donde posiblemente no, no, no es el más propicio para construir nada en este sentido. Pero... Llegado aquí uno se puede parar y decir, pero no será que lo malo trae lo bueno, no, ¿No será que en aquellos momentos más dramáticos de una sociedad ¿eh? es un momento propicio para cambiar las cosas, para hacer cosas realmente nuevas. ¿no? Bueno, la historia en principio te dice que sí. ¿Cuál es el momento más dramático, al menos en la sociedad occidental, que hemos vivido? Pues probablemente la concatenación de una primera guerra mundial, de una gran depresión y de una segunda guerra mundial. Los cientos de millones de personas muertos es algo que probablemente espero que nunca podamos superar, ¿no? y sin embargo en aquellos momentos que se podría eh, suponer dramáticos, fatalistas, donde una persona racional sin ser pesimista eh, estaría viendo que todo iría peor, se sale de la Segunda Guerra Mundial, con un esfuerzo de construcción de una sociedad nueva, una sociedad justa y de una economía más controlada, de un capitalismo, pero de un capitalismo democrático o como se le quiera llamar, de un capitalismo inclusivo. Eh, aunque esto pueda sorprender, eh, no olviden que las clases medias occidentales fueron el resultado de los años 50-60. Lo mismo en España, eh, es ese capitalismo que en economía llamamos los 30 gloriosos, ¿no? Los 30 años que siguen al final de la Segunda Guerra Mundial son años donde todo mejora. Y si has de buscar alguna explicación unificadora, ¿qué es lo que puede explicar que durante 30 años las cosas todas, las clases medias, la democracia, eh, la esperanza de vida, eh, voy siguiendo, ¿no? Pues probablemente, yo digo, pues es aquel contrato social, ¿no? Por lo tanto, en términos históricos, uno podría pensar, dice, eh, que la respuesta a esa pregunta... Eh, si, si, si lo malo puede traer lo bueno, eh, creo que hay motivos para pensar, no, no de forma automática, es decir, aquello no se construye porque haya algún tipo de, de fuerzas de fondo que te lleven tendencialmente a eso, no, aquello es se construye por la dinámica social y la dinámica política que empuja, orienta, esas fuerzas en un sentido determinado, no en otro. ¿no? Bueno, yo creo que hoy estamos de nuevo en un momento, eh, en ese sentido, por coger la historia norteamericana, estamos en un momento hamiltoniano, Alexander Hamilton fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos en el gobierno de George Washington y las políticas de Alexander Hamilton, entre ellas la creación de una deuda federal de los Estados Unidos eh, y, y otras muchas políticas industriales eh, eh, dieron lugar a, a la creación de los Estados Unidos modernos y a hablar de este momento hamiltoniano. ¿No piensan que los fondos europeos de Next Generation de julio del 2020 son un momento hamiltoniano, el día anterior a ese nadie hubiese apostado un café aunque, a que se iba a dar ese paso. ¿Y qué son los fondos Next Generation? No es una ayuda cualquiera, ¿eh? es una nueva reivindicación, ¿no? una reivindicación nueva, de políticas que hasta ese momento estaban, al menos en el ámbito de la economía, descartadas. Políticas industriales estratégicas, políticas tecnológicas, como hablamos ahora, autonomía estratégica, estas cosas que forman parte de nuestro lenguaje, el día anterior a la aprobación de los fondos de Generation, si yo estuviese aquí, quizá entre ustedes no, pero en otro ambiente hablando, me verían como un personaje de la vieja historia. ¿no? Acabo aquí. Creo que también hay, en todo caso, que creo que también hay en la en la literatura en la poesía también en economía hay en la filosofía política John Rawls su idea de eh, saben en teoría de la justicia cuando él se plantea eh, cómo fue posible que se construyese un contrato social en Europa y en América después de la posguerra él eh, saca eh, su noción de velo, de ignorancia, es decir, que las personas cuando estamos delante de una niebla densa, de un velo que nos impide conocer cuál va a ser el futuro y nuestra posición en el futuro, estas circunstancias nos hacen, dice Rawls, más racionales, en el sentido de pensar que quizá valga la pena en esas situaciones de incertidumbre, quizá valga la pena crear bienes públicos en beneficios de todos, pero también de mí mismo, porque es posible que yo ahora tenga empleo, tenga unas buenas rentas, no me preocupe sí. ¿eh? pero sin embargo si comienza a pensar y mañana, y pasado mañana, los míos yo, si yo comienzo a dudar velo de ignorancia, incertidumbre eh, Robles dice nos hacemos un poco más racionales ¿no? en, en, en economía también hay autores como Hirschman, Albert Hirschman él habla de, creo que es de crisis óptimas es decir, crisis que rompen muchas cosas, pero no destruyen todo, ¿eh? no, no destruyen todos los activos de una sociedad en sentido amplio, que permiten reconstruirse de manera nueva, crisis óptimas. Eh, bueno, ya yendo por la literatura, eh, pues eh, la teodicea, más la teodicea cristiana, si ustedes vienen de formación cristiana, católica, la teodicea cristiana abunda mucho en la idea de que lo malo. Trae lo bueno, ¿no? O el Fausto de Goethe, ¿no? Cuando en el preámbulo ¿eh? Dios llama a Mefistófeles, Fausto, y le dice: Mira, yo he creado a esos a mi imagen y semejanza, pero de vez en cuando se les va el tarro, ¿no? Baja, hace el mal para producir el bien, ¿no? Por lo tanto, creo que las circunstancias que vivimos aun cuando puedan parecer fatalistas, dramáticas y llevar al pesimismo, también es posible pensarla como aquellas situaciones que favorecen, si hay presión detrás, que favorecen a la construcción de contratos sociales específicos o de contratos, de contratos específicos quiero decir, en la educación de los niños de 0 a 4 años o en los buenos empleos o en otros ámbitos, ¿no? sí. esta es mi concepción y más o menos sí. Sí. O sea, no la compartimos, como decía él todo a la vez, pero no. esto es lo bueno de nuestra colaboración a lo largo de los años porque nos obligamos a, a, a buscar eh, sofisticación para, para para enfrentarnos al argumento del otro Nada más. Sí. Leyendo vuestro, vuestro artículo, eh, eh, queda, a, a mí, por lo menos, me queda una sensación de, de, de una cierta convicción en que en este momento de la humanidad eh, podemos anticiparnos y podemos evitar grandes daños. Eh, eh, y, y no, no, no resignarnos a que lo bueno vendrá después de una sucesión de catástrofes que no sabemos dónde pueden acabar. Pero la ciencia nos dice que ahora pueden acabar muy mal, como nunca han, han acabado. En ese sentido, yo no comparto, leyéndote no me, no me pareces un pesimista, ni, ni mucho menos. Lo que sí que creo que además planteáis eh, como respuesta a la pregunta de qué tiene que hacer quién, es que realmente, leyendo sobre todo la última parte de vuestro artículo, pareciera, y yo estoy de acuerdo, que tenemos que hacer todos un poco de todo y que tenemos que abandonar eh, eh, papeles un poco estancos. De la empresa, decís, de, tiene que dejar de, eh, la, la visión eh, Friedman de ver solo a los, a los propietarios y a los eh, accionistas. Esto se lleva diciendo mucho tiempo, pero vais, vais un poco más allá y explicáis por qué la empresa tiene que preocuparse también por lo público. De la administración, venís indirectamente a decir, lo público es más que la administración pública, los bienes públicos, hay que protegerlos desde un lado y desde, y desde otro. Eh, eh, ¿Planteáis una serie de, de dificultades en el ámbito de lo, de lo público que podríamos compartir seguramente todos? El, el peligro al Leviatán, a un Estado que se nos meta, que ingiera, que, nos, que a la mayoría no, no nos, nos, nos resulta algo que hay que, que hay que cuidar, pero también esa ausencia de capacidades, lo estamos viendo con Next Generation, por ejemplo, para eh, reaccionar con una lógica más desistente, y más de experimentación porque venimos de racionalidades más lineales. Pero además eh, incluís eh, Digamos, a, la a las comunidades, a la sociedad y planteáis que un elemento nuevo y fundamental del contrato social que se necesita ahora tiene que ver con lo, con lo social. Más seguramente que en contratos sociales precedentes. A mí me contó en Soria y, y, y, y recomiendo también la, la, la consulta de un vídeo en el que eh, Miquel Roca con Antón Costas hacen una cierta analogía en el contrato social que dio eh, luz a la democracia en este, en este país, cuáles eran los elementos de construcción de tejido, etcétera. Quizás una de las cuestiones que pasa ahora es que tenemos una sociedad más preparada y es más necesario que esa sociedad eh, entre en este juego del contrato, del contrato social. Y ahí me quiero referir a tu artículo, Mercedes. Mercedes eh, Valcarcel, Vamos, aquí eh, estamos algunos que venimos de la academia, la política o la administración pública. Eh, Mercedes, que también es medio académica porque eres doctora, pero ahora está en una gran fundación privada, en el tercer sector, y haces un artículo refiriéndote a, a la importancia de la economía social en este contrato social y, a, a, y haces una eh, digamos, una, una llamada a medir las cosas mejor, hacemos muy mal las cuentas de, eh, y además las cuentas están deslavazadas y ¿eh? de lo que podría ser beneficios para, para unos acaban eh, entrando, no, no voy a entrar ahí, Te voy a dejar Mercedes que, eh, que nos, nos plantees a la, a la luz de lo que hemos escuchado de, de, de, de Antón y de Sose Carlos, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajar esa dimensión social del contrato social, si se puede decir así? Bueno, a mí eh, lo primero que me gustaría es comentar, eh, ha habido dos o tres notas que hemos escuchado hasta, hasta este momento que me han resultado muy, muy interesantes. Eh, hemos empezado eh, escuchando los retos que, que tenemos con la actual Agenda 2030 y, y de hecho uno de ellos es no ser capaz de medir bien los resultados de tal manera que nos permita seguir proyectando en cambios futuros y eso liga mucho con, con todo lo que es la teoría del cambio de, de la medición como base con independencia de las metodologías que se usen. Eh, hemos escuchado también temas de, del, del mercado, mercado, mercado y, y la presencia del mercado, el papel que puede tener el, el empleo eh, dentro de este, de este nuevo contrato social muy vinculado a justicia, inclusión, eh, reducción de, de desigualdades. Entonces, eh, en mi opinión, dentro de todo este marco, eh, a mí me gustaría mm, ligar la parte de medición a el de 17 eh, para mí es crítico, y al papel que tienen eh, las empresas en un nuevo rol, en, en mi opinión, en, no sé si es nuevo, en un rol más integrador y mucho más interesante o divertido, por lo menos a, a mí me, me lo parece, eh, dentro de, de, toda esta, de toda esta realidad. Entonces, eh, bueno, el, el, el mercado existe, todos somos conscientes, eh, tiene que tener sus... Entonces, llamarlo limitaciones, eh, ajustes y yo creo que ahí es papel de todos el ser capaces de encontrar un marco en el que se trabaje de una forma colaboradora y eh, en el que podamos medir cuáles son los, los, los resultados de estas realidades. Desde el sector social ahora mismo, eh, por ejemplo, eh, centrándonos en, en el aspecto del empleo, lo que hemos visto es que no tiene mucho sentido seguir acompañando procesos de orientación eh, o de formación de personas que realmente no estén ligados a lo que las empresas están demandando o están reclamando, porque además será lo que nos permita crear un empleo de calidad que nos permita realmente hacer una sociedad mucho más inclusiva en el caso concreto de, del empleo. Y en ese sentido, el ser capaces de trabajar de una forma eh, colaborativa y ver cuáles son los los resultados, eh, es crítico. Y ahí tengo que decir que, que, aparte de temas como la nueva ley de cooperación y demás, para mí hay un, un elemento importante que se ha desplegado, ligado a, a los fondos europeos de estos últimos años, que es eh, todo el sistema de, de medición basado en evidencias que se está realizando. Eso, además de hecho es un, un compañero de, de Juan Jimeno, de, de su departamento, eh, Luis Ayala, catedrático también, que el otro día hablando con él eh, me comentaba que, que además es una realidad que está empezando a permear en todos los ámbitos de la administración, con independencia del ministerio donde está escrita eh, eh, la principal responsabilidad a, a, en la misma. Entonces yo realmente creo que si queremos seguir avanzando tenemos que ser capaces de ser muy flexibles respecto al papel que cada uno tenemos dentro de, de esta nueva y compleja realidad eh, y que tenemos que ser capaces de medir los resultados de estas nuevas formas de colaboración, de tal manera que nos permitan cumplir a todos nuestros objetivos y hacer realidad algunos de los ejes de estos minicontratos sectoriales, eh, sociales nuevos que, que queremos, y eh, con un conocimiento profundo de, de los resultados, ser capaces de, mediante lo que es la teoría del cambio, proyectar cómo tenemos que seguir definiendo los objetivos y los nuevos resultados buscados para, para conseguir nuestros, nuestros fines inclusivos. Y hablo de inclusión de una forma un poco integral, como hablan en la Comisión Europea, que incluye eh, lo digital, incluye eh, toda la parte de economía verde y, por supuesto, incluye todo, todo lo que serían los elementos de, de reducción de desigualdad. Pero gracias, yo creo que, que es un tema crítico. Gracias. Luego, luego podemos eh, eh, hablar de, de qué se puede medir y qué no. ¿Qué es, eh, es, aparece en tu, en tu artículo pero desde luego lo que parece es que a mí me enseñaron esto del minuendo, sustraendo y diferencia no sé si colocamos bien las cosas que tienen que estar en el minuendo y mucho menos en el, en el sustraendo y puede formar parte de, de, de, de las tareas pendientes para, para entender el valor y la necesidad del contrato social eh, tenemos también al sector empresarial en la revista y eso era algo que, que buscábamos, tener representantes de, del sector productivo y que se sintieran cómodas en un medio que bueno, pues tiene una, un origen a, a, académico y te agradezco mucho Beatriz Arias que te hayas atrevido a, a escribir entre, entre gente que eh, estamos más o menos eh, en, el, en la en la Torre de Marfil de la, de la Universidad y que además produzcas un artículo tan, tan claro y sobre un tema tan sensible. Beatriz nos, nos habla del síndrome del impostor, que eh, enlaza muy bien y además hace referencia en tu artículo a, a, la, a los diálogos de Soria. Es muy, muy interesante un, un artículo que no solamente hace referencias bibliográficas a la literatura o a los informes, sino también a, a, la, a la inspiración que supone pues, un coloquio como el que tuvimos eh, allí esos, esos días. Y, y planteas el síndrome del impostor como eh, un, un elemento más para reflexionar sobre la importancia de la diversidad en este contrato social, en una sociedad pues, mucho más eh, compleja, diversa, etc. Te, te pediría una reflexión desde la empresa, o sea, tú siendo directiva de una empresa como Nokia, ¿Cómo estáis viviendo todo esto que tratamos en la, en la revista y en particular el, el asunto de la, de la diversidad, ¿cómo lo, cómo lo estáis tratando? Pues lo primero agradecer eh, la invitación, creo que fue más un acto de inconsciencia por mi parte el atreverme a, a escribir eh, entre tantas mentes ilustres e eh, ilustradas y con la humilde aportación que puedo hacer desde la experiencia que, que tengo, eh, casi más personal que desde el mundo de la empresa, lógicamente. ¿no? Es decir, hablo en mi nombre. Cuando eh, hablo del de síndrome de la impostora, le pongo el género porque quiero abordar la dimensión género en este caso. ¿no? Obviamente el síndrome del impostor, para hacer una breve mención, por si alguien no, no lo ha escuchado antes, no es específico de género, es algo que no es ninguna patología, por cierto, es, no es nada eh, que deba medicarse, sino eh, es bueno, una, un sistema de creencias sobre uno mismo y sobre la falta de capacidad o creencia de que tengo la capacidad suficiente para conseguir aquel reto que se me plantea. ¿no? Esto conlleva a que eh, muchas veces haya un exceso de perfeccionismo para prepararme al 200 y al 300%, cuando lo que me piden es un 50, por un lado, pero también y por otro, y es la, el aspecto que yo abordo desde el punto de vista de la pérdida que supone para la empresa, es el... Eh, ante la duda, no, no creer ser, eh, suficientemente, estar suficientemente capacitado para presentarse o abordar el reto tal, o la promoción tal, o el puesto cual, o más responsabilidades. Bien, esto de hecho de una manera así un poco burda, los psicólogos lo explican mucho mejor. Eh, no es específico de género y sin embargo sí hay estudios, no, de, no muchos, hay que decirlo también, que inciden en el hecho de que para la mujer tiene mayor eh, impacto, la mujer tiende a vivirlo de, con mayor intensidad. Esto significa, al final, a la hora de, en el mundo de la empresa, eh, de elegir en una promoción si elijo, si promociono al candidato A, hombre, o al candidato B, mujer, es muy posible que la propia candidata B, uno, se haya autodescartado antes de eh, decidir aplicar a tal proceso de selección o no. Y dos, eh, sea la primera que eh, antes de llegar a ese proceso de selección se ha ido invisibilizando, dando por hecho que los méritos de sus logros en realidad no eran cosa suya, sino que eran de otros, el equipo, la suerte, el azar. Todo esto eh, puesto en el sistema productivo que supone la empresa Hace que esté habiendo una pérdida silenciosa de talento brutal. Para mí, la mayor preocupación trabajando en el sector de la tecnología, siendo hoy en día la tecnología una palanca indiscutible de transformación, pero también de poder, porque es la que está, haciendo que, eh, es la que está influyendo en cómo consumimos, cómo nos relacionamos, desestabilizar. Eh, democracias, sistemas, eh, regímenes políticos, en fin, todo esto que hablábamos del Big Data y todas estas cosas, la ciberseguridad. Y, y es muy preocupante que en eh, un sector con tanto impacto esté habiendo tanta escasez, de mujeres, de representantes femeninas. No por, no por solo compartir cuotas de poder, que de eso también podemos hablar, sino sobre todo desde el punto de vista ya de desarrollo de esa tecnología, de tener suficientes elementos representantes de la sociedad a la que esa tecnología va a impactar. Porque si me están faltando todos los elementos de diversidad a los que esa tecnología va a transformar, es muy posible, y el peligro es real, de que, eh, el peligro de que eh, la brecha social, digital y le podemos poner todos los, los apellidos que queramos se, se multiplique exponencialmente. Escuchándote, eh, creo que hay un elemento que no está explícito en la revista y que quizá podemos plantear. es do, Dos cosas. La primera es si la, el contrato social nuevo debería ser un contrato social feminista. Entendiendo que de las revoluciones que están en marcha, hay una que es real y que está sucediendo, en mi opinión, que es, el eh, que es, podemos llamarla, uh, la, la revolución fem, feminista o el empoderamiento de, de, la, de, la, de la mujer en esta sociedad, eso sí que no es, no es, no es global. Sería un, un tema interesante por el que transcurrir. Y la otra, y me ha pasado leyendo tu, tu artículo, me ha, recordado muy, me, me ha llevado, no sé por qué, a Sandel y a la meritocracia, y me ha, enlazado, me ha llevado a la predistribución dices no se mere, no se creen que se merecen estar ahí claro lo del creernos que nos merecemos en una sociedad en la que los puntos de partida son muy muy diferentes pues es, es un gran asunto a mí me dijo un, un sabio inglés dice hay dos personas dos tipos de personas a los que les va bien los que creen que se lo merecen y son idiotas y los que creen que han tenido buena suerte y suelen ser la gente más, más inteligente. En vuestro artículo, Antón eh, y Sose Carlos, eh, eh, introducís, ya, ya lo hicisteis en el primer Soria, hace ya dos años, esa, esa llamada a, a ir más allá de la redistribución, que, que a veces es un poco perezosa, es, es una salida un poco fácil, en la que caemos muchas veces quienes venimos del mundo del activismo, las ONGs, etc y nos decían, no, cuidado que hay tres fases, hay la predistribución, la distribución eh, y la redistribución. La predistribución sin redistribución, yo me pregunto cómo surge, porque no tienes, si no redistribuyes difícilmente vas a tener capacidad para invertir en, en educación, en vivienda, etcétera, etcétera. Pero me gustaría, si, si os parece que fuéramos un, un poco por esa por esa vía, también de, podemos dejar luego para el debate el, el asunto de la revolución de la, de la dimensión feminista del contrato social, eh, porque es un elemento central de vuestro artículo. La, la predistribución y, y hasta qué punto, hasta que no haya una predistribución real, no no podremos hablar de meritocracia. A mí me resulta, yo me atrevería a decir casi tres minutos tenemos para empezar el debate. fenómeno Ah, tres minutos cada uno y luego el debate. Menos mal que está Andrea <risa> vigilando. Os dejo como antes a, lo, a los dos que nos ilustréis. Bueno, los ilustré. efectivamente. Esta, este sí es una parte que yo creo que es lo que yo más destacaría ¿no? modestamente de nuestro, de nuestro artículo. <coughs> Perdón. Eh... Efectivamente, tendemos a pensar ¿no? la, eh, todo lo que tiene que ver con, la, con la, la lucha contra la desigualdad, la corrección de injusticias sociales, etcétera, eh, a través de pensando en mecanismos de redistribución y entonces tenemos el, los, eh, la dinámica de los gastos y de, los, de las transferencias y de los eh, ingresos públicos, los impuestos, etcétera. No es que nosotros descartemos esto. ¿eh? Está claro que hay eh, muchas cosas que hay que cambiar en los sistemas impositivos, está claro que es intolerable, que se mantenga y además es una cosa que no depende, no está escrito en las, en las estrellas, que, eh, que sea inevitable que los movimientos de capital provoquen ¿no? esto que se llama la competencia eh, fiscal. Suele decir a la baja, pero ya no hace falta decir a la baja porque es siempre a la baja. ¿no? Eh, esto, esto no está escrito en las estrellas y, y de hecho no, Es verdad que, eh, que hay un, un acuerdo del G7 y del G20 ¿verdad? para establecer un mínimo para el, para el impuesto de sociedades. Hay muchas Lo que pasa es que no se ha llevado nunca a la práctica, pero el acuerdo está. ¿no? Esto quiere decir que algo se puede hacer, para una cosa que generalmente se, pre, se presenta como algo eh, inevitable, o sea, que lo manda la tecnología, lo manda el mundo, está hecho como está hecho y hay que aguantarse. No es verdad. Hay muchas cosas que se pueden hacer en los sistemas impositivos, pero nosotros creemos que, eh, que la clave está en, en tener, si tienes un sistema educativo, un sistema de formación, un sistema y si tienes... Mm, eh, y si tienes... Una, un, unos sistemas de, de remuneración del trabajo eh, adecuados, verdad? pues entonces buena parte del trabajo lo tienes hecho. ¿Qué pasa? Que está absolutamente demostrado que una parte muy importante de la famosa desigualdad rampante de las sociedades desarrolladas, ¿eh? no del mundo en su conjunto, porque luego está el fenómeno chino, indio, etcétera, pero sí, manifiesto en las sociedades eh, más desarrolladas, tiene que ver con el estancamiento de los salarios durante eh, 20 o 30 años. ¿no? Y esto es necesario afrontarlo y creo que me he pasado los tres minutos. <risa> <risa> Muchas gracias. Uh -huh. Anton. Um, sí, vamos. Eh, nosotros partimos del supuesto, casi podría llamarle eh, de, de la tesis, ¿no? eh, que el malestar que hay en nuestras sociedades y ese, esa deriva eh, peligrosa hacia el populismo autoritario eh, viene de eh, una pérdida de prosperidad inclusiva que se origina a partir de los años 70, después de esos 30 años gloriosos. ¿no? Los salarios son uno de los indicadores, eh, los malos empleos también, en un sentido amplio, los malos empleos o la falta de empleo son eh, otra manifestación. Por lo tanto, la idea de fondo es, aquí ha habido a partir de los años 70 una pérdida de prosperidad, inclusive en nuestras sociedades, que está explicando gran parte del malestar, que está explicando el por qué se vota más a Trump en las áreas del, del cinturón de óxido, el porque se vota más al Brexit en las zonas industriales que perdieron prosperidad o que en la misma España, pues, sin meterme ahora en camisa de once varas, también se podría buscar eso hay una pérdida de prosperidad por lo tanto eh, nuestro último libro eh, la idea es hay que buscar de nuevo esa prosperidad para todos eh, pero nos aparece que esta búsqueda es un laberinto de ahí el título estoy vendiendo nuestro libro me entenderán no Esto, laberintos de la prosperidad eh, eh, eh, identificamos como cuatro como cuatro grandes contratos sociales que están ofreciendo a los ciudadanos de las democracias occidentales el recuperar esa prosperidad. Un contrato social es eh, más de lo mismo de lo que hemos vivido los últimos 30 o 40 años. Esa idea de que dejemos que los mercados funcionen, que la hiperglobalización funcione, eso aumentará la riqueza y por lo que... Lo, por lo, que llamamos en economía la, la trickling-down theory, la teoría del rebos es, eh, primero aparecerán muchos ricos, pero no se preocupen que habrá un momento en que el vaso rebose y, por lo tanto, todos los que están en la mesa acabarán beneficiándose. Bueno, es una fantasía que es evidente que no se cumple, pero tiene mucha fuerza. Un contrato social posible es hacer más de lo mismo, es decir, esperen espere un momento, no se pongan nerviosos, ya llegará. Otro contrato posible es pensar en una mayor redistribución, una revolución de la redistribución similar a la que hubo en, después en los años eh, 40-50 y en España en los 70 con la aparición de lo que es el sistema impositivo moderno. Podríamos pensar que la redistribución puede atraer prosperidad. Pero es discutible porque si la pérdida de prosperidad es, en nuestra hipótesis, la pérdida de buenos empleos, la redistribución no crea por sí mismo buenos empleos. Por lo tanto, ahí hay un elemento, nosotros vamos entonces a las dos etapas de la economía previas, la redistribución está al final, ¿eh? vamos a las dos anteriores, la producción o distribución y la pre distribución. A ver cómo podemos meter aquí políticas, contratos sociales, que mejoren en estos, dos, en estos dos segmentos las cosas. Y en ese sentido, pues cogiendo lo que se hablaba aquí hace un momento, en el ámbito de la predistribución se hablaba de talento. Eh, eh, a mí el discurso del talento, confieso que me incomoda un poco, porque eh, cuando escucho hablar, o, o a lo mejor yo mismo hablo de eso, eh, da la impresión que eh, debajo de nuestro discurso hay la idea de que la providencia eh, eh, ha dado a unos talento y a otros no ha dado talento. Y que, por lo tanto, en las empresas o en los otros ámbitos lo que hay que hacer es ir a la búsqueda, como con el farolito del filósofo, a la búsqueda de aquellos que tienen talento. Esa es una perversidad eh, muy, muy, muy peligrosa en sí misma, pero también porque desperdicia... El gran talento que hay en toda persona, en toda sociedad. Si algo ha repartido, la, supongo que la providencia ha repartido bien algunas otras cosas, ¿eh? pero si algo ha repartido bien la providencia es el carbón, lo hay en todos los países, y el talento es después la sociedad o la empresa la que aprovecha o no aprovecha, la que despliega o no ese talento. Educación de cero a tres años, si no la das, tú despilfarras una cantidad de talento. Ustedes se han dado cuenta, les sugiero este ejemplo para los próximos días. Cojan un lápiz y una hoja larga e identifiquen en España eh, empresas que para ustedes son empresas buenas empresas. Les puedo asegurar que de nueve de cada diez, detrás de ellas hay personas con talento pero que no han pasado por escuelas de negocios en ningún sentido. El talento está en todo el mundo y en todas las personas. Esto es, lo, es un ejemplo de actuemos en la parte predistributiva, es decir, demos, creemos una sociedad con instrumentos, con palancas, con bienes públicos que desplieguen. Eh, eh, con toda su fortaleza el talento que hay en todas las personas. Y segundo, voy a la producción. Si mi problema es de buenos empleos, yo tengo que generar en el aparato productivo, aquí en la zona, tengo que generar buenos empleos. ¿Y quién crea buenos empleos? El boletín oficial no. <risa> las buenas empresas. Entonces el discurso se me desliza a las buenas empresas. Y cojo solo un ejemplo concreto porque debo estar en los seis minutos ¿eh? de, de un ejemplo concreto. Eh, eh, y la, hago una advertencia, yo hasta hace un año y diez meses era consejero de cinco empresas, algunas de ellas cotizadas y conocidas, no hablo solo eh, con el gorrito académico. ¿no? Y dice, bueno, ten, desde la empresa tenemos que dejar de hablar, acerca de qué es lo que debe el sistema educativo ofrecernos a las empresas, es decir, los perfiles para comenzar a pensar qué puedo hacer yo desde mi empresa para crear esos perfiles que necesito. Y esto es un contrato social. Eso es un contrato social. En España nuestro informe dice que solo 0,3% de las empresas vivas están vinculadas a programas de formación dual. Pero lo que es muy alentador es que el número de ellas ¿eh? está creciendo de forma espectacular. Esto es actual, el ámbito. Otro que para, esta, para este grupo de personas podría ser una cuestión interesante a pensar. Yo creo que en Soria comencé a sugerirlo, pero estoy en una institución que de ir eh, despacito, no puedo decir cualquier cosa, pero creo que hay que pensar en esto... Una garantía pública de empleo, que toda persona que realmente quiera trabajar y no todas las que están apuntadas en el Seguro de Desempleo, quieren real, y esto no es desprecio, eh, tendría he entrado por un camino que necesitaría aclararlo, pero la idea es que toda aquella persona que quiere trabajar y no encuentra empleo, una sociedad decente, y además que piense en su futuro, debe ser capaz de garantizarles empleo. Esto se podría ver como una propuesta como muy de izquierda, pero le recomiendo el último libro de Martin Wolf, que acaba de ser publicado, para los que no le conozcan, es el chief economist del área de opinión de Financial Times, en su libro que se llama La crisis del capitalismo democrático, él dice que hay que comenzar a pensar... En una garantía pública de empleo. Bueno, estos son, me paro aquí, pero hemos de actuar a mi juicio en la pre-distribución ¿eh? o preproducción y hemos de actuar en el, la producción ¿eh? a la vez que mejoramos naturalmente los mecanismos de redistribución. Esto sería un poco la, esa línea que hay de fondo en el libro. ¿no? Estupendo, clarísimo. Eh... Tendríamos ahora tiempo para eh, que el, eh, hubiera preguntas del público, tanto quien estáis aquí como quien estáis en casa y mientras vais pensando en la pregunta voy a darles a, a Mercedes y a Beatriz la palabra para que eh, reaccionen a lo que hemos escuchado en esta segunda ronda. Vale. Yo por mi parte, eh, bueno, comentar que me, me encanta escuchar a Antoni lo que comenta del talento, porque de hecho, cuando yo hablaba de colaboración entre sector social y empresas, eh, estábamos hablando de eso. Nosotros en, en la Fundación Generation en concreto, no lanzamos ningún programa formativo sin haber contrastado que realmente son perfiles que las empresas necesitan y haber involucrado a las propias empresas en el contenido técnico en los que hace falta formar a las personas. Eh, entonces para mí el tema de colaboración es un elemento eh, crítico y realmente si nos vamos a indicadores muy básicos de resultados, pues bueno, estamos hablando de una inserción laboral superior al 80% en algunas profesiones claro. del 100% y, y, y aparte de un acompañamiento a las necesidades de las empresas para, para poder seguir eh, creando una sociedad mejor y, y generando empleo de, de calidad. Claro. Entonces, en ese sentido sí me gustaría eh, ligarlo rápidamente a dos aspectos de medición que para mí son importantes, que comentabas antes. Uno es, y yo creo que, que liga eh, bien con esto, todo el tema de las externalidades y su valoración y su incorporación eh, en el caso de productos, eh, eh, bienes, servicios en el precio y en el caso de, de también de lo que son externalidades negativas por no determinadas actuaciones, eh, visibilizarlas de alguna manera, porque además liga muy bien con toda la parte de bienes públicos globales y dónde queremos que esté el mundo a, a medio plazo. Y en esta línea, lo que comentabas tú de qué se puede medir o qué no, a mí me gusta, no voy a entrar en muchísima profundidad en, en cómo medir algunos elementos eh, de generación de impacto social que pueden ser más o menos complejos, pero a mí me gusta siempre poner un, un ejemplo que en general las personas de perfil más financiero visualizan muy bien. En, en determinados ámbitos hay mucho cuestionamiento sobre cómo se calculan eh, determinados impactos sociales positivos y cómo tú estás... Eh, incluso monetizando algunos de ellos respecto a, a qué valor económico pueden generar. Eh, y en general las personas que se cuestionan mucho las metodologías usadas para esto, nunca se cuestionan las metodologías usadas para calcular cuánto vale un fondo de comercio o cuánto vale una imagen de marca, que sinceramente son eh, constructos teóricos tan absolutamente artificiales, si hablamos de artificialidad, como puede ser la medición de determinados aspectos sociales. Entonces, a mí lo que me gustaría es, también por parte nuestra, que hay veces que, no sé si síndrome de, de impostor desde el sector social sí. o no, nos sentimos parcialmente cuestionados, que realmente eh, seamos proactivos en, bueno, por supuesto, hipótesis claras, eh, metodologías solventes, pero en la defensa de la importancia de estas mediciones y en la muestra de que se están haciendo eh, también estimaciones y cálculos en áreas que todo el mundo da por absolutamente eh, objetivas, como pueden ser las dos que he mencionado, efectos contables, y que en ningún ámbito nadie se, se cuestiona. Entonces, lo dejo ahí que sé que es un tema un poco... <risas> yo, mis tres minutos los he aprovechado, bien. <risas> Muy bien. Y yo por eh, cerrar con un poquitín de provocación para animar al debate ahora las preguntas, eh, a punto totalmente de acuerdo con, con, eh, con Antón, por supuesto, eh, vivimos en una, eh, en una sociedad de la información donde... Eh, lo que prima es el conocimiento, es decir, ya no vivimos en, un, en una sociedad eh, industrial, de hecho esta cuarta revolución industrial no va tanto del, del metal, digamos, del tangible, sino del conocimiento. Entonces esta revolución tecnológica del conocimiento, efectivamente la palabra clave es el talento. Y ahí apunto, coincido plenamente con, con Antón, dice, todos tenemos algún talento. Eh, a mí lo que me chirría eh, es qué hacemos con ese talento y si sabemos detectarlo, empezando desde, desde el principio, que es el sistema educativo. Un sistema educativo que está aún pensado para educar o entrenar en un pensamiento en línea y repetitivo donde los procesos creativos no tienen espacio si no es en un proceso de repetición, que eso es la antítesis de la creatividad. ¿no? Y luego llegamos al mundo de la empresa, donde nos llegan los egresados de las universidades y tienes excelentes loros de repetición, pero su creatividad, salvo que hayan sido verdaderos eh, pura sangre, la han perdido por el camino porque se la han hecho perder, ¿no? Ha, ha quedado eh, olvidada, disuelta en algún sitio. Entonces, eh, sí es fundamental querer ver el talento y querer medirlo. Entonces, mi, mi, mi cierre quizá eh, en esa línea es, eh, cuando hay mecanismos para medir, eh, entonces los cuestionamos, es normal, siempre que introducimos algo nuevo es cuestionado, es la resistencia al cambio, es normal, eh, al final, eh, en eso consiste el progreso, ¿no? porque eso permite mejorarlo para vencer esas resistencias, pero también hay que querer medirlo. Y aquí apunto un poco a ese greenwashing que se llama cuando estamos hablando de medir el impacto eh, verde en, eh, por, por parte de las empresas, pero también al rosa, que es un color que no me gusta nada asociado a esto, <risa> por el tema de las etiquetas, pero... Queremos realmente de las empresas medir cómo lo estamos haciendo y cómo de rápido queremos mejorar esto en cuanto a tener más ratios de representatividad de mujer-hombre, o sea, por género, en todos los niveles. Ya si sí, entramos en los niveles de liderazgo, es otra historia. Y cómo abordamos mecanismos invisibles pero que son porosos y están haciendo que pierda talento por el camino. Muchas gracias. Cada vez que habla de la universidad me mira a mí. Eh, <risa> la... Pero creo que coincidimos con, contigo. La, la inercia de todas formas en instituciones tan, de, de tan lento movimiento está, está ahí, pero, pero son, son deberes que sabemos que tenemos y que nos, que nos llevamos. Pero eh, perdonad que haga una digresión una sobre esto. Nos tenéis que ayudar desde la empresa. Yo creo que lo, lo ha dicho muy bien Antón, la, la educación es tarea de nuevo de, de todos. Eh, vamos a, a pasar a las preguntas. Eh, tenemos además unas filas 0 y 1 pobladas de gente que ya veo que está levantando la, la mano. Se no se trata de eh, competir con una conferencia, porque lo lleváis fatal con los cuatro conferenciantes que tenemos. Se trata de hacer un comentario una pregunta y a ver si somos capaces de convertirlo en un pequeño diálogo. Tenemos diez minutos, ¿verdad Andrea? Nos vamos a pasar un poco, pero, pero poco. Y eh, si no os importa, eh, os presentáis cuando cojáis el, el micrófono. ¿sí? Es una pregunta. Muy buenos días. <risas> en Acción del Hombre trabaja mucho en proyectos de empleabilidad y una de las sorpresas que nos hemos llevado es la, la poca planificación de las empresas. Hemos hecho muchos estudios desde hace 10, 15 años, cuando eh, éramos con la Fundación Usvives para aplicar el modelo alemán y ver tu empresa qué vas a necesitar de aquí a cinco años. Y allí la sorpresa para nosotros fue que había muy pocos planes. Con lo cual, yo creo que allí no es para devolver la pelota desde el tercer sector, pero hay una realidad de planificación que la presión de todo índole, el cambio de panorama, nos pone, nos aprieta la cabeza y nos quita un poco la visión a largo plazo. Hablamos del contrato social y el contrato social, no sé si contrato social es la mejor palabra, yo sé que es la, la esencia de Rousseau, y de... Pero fue más bien una hoja de ruta eh, donde las partes no han firmado pero se han apuntado. Grosso modo tenemos eh, efectivamente los años eh, 40 a 60, eh, 70 con eh, los 30 gloriosos. Luego, una revolución cultural sobre el individuo frente al colectivo, una afirmación del individuo. Hoy, también haciendo referencia, y es una pregunta, a, a, los, a los programas que tenemos, pero también Acción Tanamé recluta mucho para, para trabajar en todo el mundo, y hablando nosotros de España y de todas las oficinas que tenemos en el mundo, es el cambio total del valor trabajo. La conciencia eh, de este valor colectivo, individual, la, el trabajo como elemento de desarrollo personal, de, de, de felicidad y vemos cómo de forma regular este valor trabajo está reduciendo. Entonces, a la hora de hablar del nuevo contrato social, yo creo que esta dimensión individual y del valor trabajo tiene una importancia. O, oh, pregunto, ¿pensáis que tiene importancia? ¿Puedo aportar? Sí, sí, por supuesto. Eh, totalmente de acuerdo, además conectando, eh, enlazando con lo que acababa de decir. Es precisamente, la manera en la que uno se siente realizado en el trabajo es desde el momento en el que puede mostrar su creatividad. En el talento que le haya tocado en el reparto, pero cada uno que tenga la opción de mostrar eso, la, la creatividad de, de la que es capaz. ¿no? Eh, Claro, para esto lo que hace falta es, primero, un trabajo de autoconocimiento importante, otro tema a apuntar, quizá, para el sistema educativo, eh, pero también para las empresas, lógicamente. Las empresas tienen que ser capaces también de reeducar sus gafas, limpiarlas, no sé, reciclarlas, para ser capaces de detectar dónde está el talento para el objetivo que necesito abordar en cada momento. Esto también conlleva otro debate interesante que nos iríamos de tiempo, que es el futuro de las organizaciones. ¿no? Eh, venimos aún, todavía pesan mucho estas organizaciones fijas, estancas, por departamentos, por funciones. Y esto de nuevo eh, tiene como contraparte, la sombra de esto es que la individualidad, la diversidad de, que puede aportar ese brillo extra, ese impacto extra, de nuevo se diluye, se pierde por el camino. ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, las empresas tenemos, debemos y de hecho es parte de lo que apunto también en mi artículo, ¿no? esa responsabilidad social, pero también de negocio. O sea, esto ya no es un tema ético solamente o, o moral o de justicia social. Es un tema también de negocio, porque ya empieza a haber empresas poco pioneras en estos movimientos que muestran que se puede ser sostenible, hacer dinero e incluso más que los competidores, que no lo son. ¿no? O sea que, sí, y de nuevo, la palabra clave de, es otra vez esa colaboración en el compartir modelos, compartir conocimientos, ideas para construirlo entre el tercer sector, entre la academia y las empresas. Totalmente de acuerdo. Sí, si no le gusta el término contrato social, todo es cuestión de que busque otro. Pero tendremos que tener alguno. ¿no? Eh, hablando de, eh, de, de esta necesidad de medir, eh, recuerdo que Lord Kelvin, el físico que inventó los grados Kelvin, decía que lo que no se mide empeora y lo que se mide puede mejorar. Pero para medir hay que definir. Eh, lo mío es el contrato social, pero se puede definir otro concepto que podamos utilizarlo. ¿no? Esto un poco. Vamos a ver, es que el contrato social se puede entender también desde la perspectiva de qué tipo de combinación cada sociedad en cada momento de la historia hace entre individuo, libertad ¿eh? y sociedad, ¿eh? que sería un poco la idea de justicia. ¿no? Es decir, cómo combinamos ¿eh? Eh, eh, libertad, ¿eh? identifico ahora para simplificar, libertad como espacio ¿no? de individuo. De con la idea de igualdad o de, o de solidaridad o de justicia más vinculada. Bueno, este es un, un reto histórico siempre. Yo aquí solo me acabo de decir que el gran filósofo liberal Isaías Berlin, él decía que no es posible en ninguna sociedad que funcione en ninguna sociedad que se dirija a la libertad absoluta. Ni tampoco es posible que exista una sociedad que funcione dirigida únicamente a la igualdad absoluta. El cómo en cada momento de la historia y cada sociedad o dentro de cada organización social o de cada empresa buscamos ese equilibrio es muy importante. El riesgo es el péndulo. ¿Eh? que creo que se refería usted en algún momento de, de forma implícita, es decir, que pasemos de etapas donde una sociedad se dirige casi de forma eh, absoluta o obsesiva a la búsqueda, el individualismo, ¿Eh? Thatcher diciendo que la sociedad no existe, solo existe el individuo, el riesgo es que pasemos ahora de una etapa, ¿eh? Donde el péndulo estaba en un lado a que, queremos, a que queramos pasar al otro lado del péndulo. Si fuésemos capaces de mantenernos en un equilibrio eh, adecuado sería, estaría muy bien. Dale, José Carlos. Bueno, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, no tanto eh, una respuesta a, la, a esta cuestión. Eh, eh, no me gustaría marcharme sin decir eh, un par de cosas que, como tú nos llevaste muy directamente al argumento de nuestro de nuestro artículo, esto no figura, lo que voy a decir a continuación no figura en nuestro argumento, pero sí eh, tiene que ver bastante con la, una reflexión o un par de reflexiones que yo me vengo haciendo desde hace tiempo en relación con todo esto que estamos hablando aquí. ¿no? Eh, la primera es, eh, y, y esto eh, lleva a dos, dos términos que me gustaría que por lo menos quedaran un poco en el aire, dos expresiones. ¿no? Una es la, de, la necesidad de compensar a los perdedores. Porque eh, este es un viejo concepto que viene de, ¿no? para los economistas, la vieja economía del bienestar, porque estas transformaciones de las que hemos hablado eh, son tan complejas tienen tanto, van a tener extraordinarios beneficios, pero también extraordinarios costes. Van a generar ganadores y perdedores de, de todo tipo. ¿no? Y yo creo que una cuestión clave para para, para fijarnos en la tercera pata, ¿no? en, en los impactos sociales de todo esto, es que efectivamente eh, se tenga muy presente esta necesidad de compensar efectivamente a los perdedores. Primera idea. Y segunda, que eh, yo creo Creo que es muy importante para el nuevo concepto, esto no se ha dicho en absoluto y no se suele decir, pero yo creo que es un elemento eh, muy importante para definir el nuevo eh, contrato social dentro, imaginamos, ¿no? de, de una sociedad o, y de un sistema capitalista, porque nosotros, o yo por lo menos creo que el capitalismo, eh, en fin, está, tiene absolutamente los siglos contados. ¿verdad? y Entonces, eh, en, en una sociedad, yo creo que el, el, el, el, en el nuevo contrato social, yo creo que es fundamental que se defina un capitalismo paciente. Y esto sí que es porque yo creo que uno de los, de los rasgos peores de la sociedad de, de los últimos 30 años es el exceso de cortoplacismo. ¿no? y yo creo que ahí sí, sí se están dando pasos muy importantes ¿no? porque, y ahí es fundamental el papel de las empresas. ¿no? Y ahí es fundamental entonces el paso, ¿no? el, lo del stakeholder capitalism, todo esto hay que creérselo. ¿no? Y yo creo que muchas empresas ya se lo están creyendo. Yo confío en esto porque es fundamental pasar a un capitalismo paciente, ¿verdad? o sea, con aquello, aquello de los viejos capitanes de industria. ¿No? Aquellos capitanes de industria que creaban prosperidad y creaban riqueza, pero eso fue hace muchísimo tiempo. ¿no? Ahora, en los últimos 30, 40 años, el, la idea de crear riqueza es eh, Gordon Yeco, especulador en, en Wall Street. Claro. Estupendo. Nos da para una recogida de dos, maximísimo, tres eh, cuestiones, respondemos y, y vamos a cerrar el, el acto. Todavía no ha habido lipotimias ni nada parecido, pero bueno, tenemos que ir adaptándonos y acostumbrándonos a estas temperaturas la, po, posiblemente. Jaime Cervera. Soy Jaime Cervera, profesor reti retirado de la Universidad Politécnica. No, eh, la pregunta que tenía te, eh, viene mucho al hilo de la última conversa, eh, eh, digamos, exposición de José Carlos. Eh, diríamos el contrato social en su momento se aprobó gracias a un proceso democrático en el que se tomaron decisiones para eh, crear bienes públicos eh, en el campo de la sanidad, etcétera, etcétera. Eh, claro, en ese momento, después de una guerra, etcétera, los grandes poderes estaban en el fondo en los estados, en los gobiernos. Ahora mismo eso está cambiando mucho, en muchos niveles y entonces eh, los que tendrían en este momento que tomar eh, los papeles en los, en los procesos de construcción de nuevos bienes sociales, etc., estarían las empresas. Has hablado de los stakeholders y demás. Pero claro, eso implica conseguir que las empresas entren en un juego democrático en el que los afectados formen parte de las decisiones. Ha habido montones de decisiones recientes, yo qué sé, el vaciado de los embalses eh, en época de sequía, etcétera, etcétera, para aprovechar, las, eh, digamos, los precios altos del mercado marginalista, etcétera, etcétera, pero podemos pensar en las grandes tecnológicas como Google, Alphabet, eh, Meta, etcétera. Bueno, ¿cómo logramos o cómo se puede lograr la democratización de esas grandes corporaciones?, y es, desde mi punto de vista es uno de los problemas claves al que tendríamos que intentar dar respuesta. Yo no sé quién puede ¿Puedo? Eh, Mi compañero Jaime Cerveza siempre hace preguntas fáciles. Vamos a, a, a recoger una pregunta más y así ya cerramos. Si es que la hay, ¿no? Pues eh, último ronda de intervenciones. Sí. Eh, Dos visiones que me vienen a la mente en respuesta a lo que comentas, dos reflexiones más bien. Una más inmediata o con un impacto que puede tener más eh, resultado, más, más inmediato, y otra más a largo plazo. ¿Cómo o quiénes podemos cambiar esto? Y estoy totalmente de acuerdo, las empresas. Al final volvemos al, a, a la empresa como el agente social clave en, en empezar a romper este círculo vicioso. Un ejemplo que me venía hace poco de una conversación con una amiga, ella está en el consejo eh, de una de las empresas más grandes de infraestructuras de, del país, aquí en España. Y me decía, nos ha venido uno de los eh, accionistas, que es pues, eh, un fondo activista, bastante, bastante dinámico en esto, ¿no? se mueve bastante, y vino al consejo y nos dijo, eh, nos preguntó, demuéstrame eh, ¿cómo estás haciendo para asegurarte de que en ninguno de los países en los que tienes presencia está viendo eh, mano de obra infantil? Claro, eh, por primera vez, esta pregunta no la habían tenido antes, ¿no? en el Consejo, pues se quedaron un poco sorprendidos. Bueno, pues quizá esta es una de las vías, el que sea los propios accionistas, fondos de inversión cada vez más sociales, los que empiezan a exigir esto, porque están precisamente formando parte de los órganos de, de decisión. ¿no? Y otro es desde, desde la individualidad de, de la comunidad civil, de que cada uno de nosotros somos responsables, tenemos nuestro trocito de responsabilidad en lo que demandamos, en lo que consumimos y en el impacto que tiene. Venimos también de un modelo muy de papá-estado y yo soy el hijo pequeño y a mí que me digan y a mí que me hagan para resolver los problemas grandes, ¿no? de, grandes eh, de gran complejidad. Y sin embargo, y esto sí puedo decir que tengo la suerte de estar viéndolo cada vez más dentro de mi propia empresa también, una tecnológica, es precisamente la voz del colectivo a la que más hay que preguntar y la que decide al final hacia dónde tenemos que ir moviéndonos. ¿no? O sea, es un poco una aproximación sándwich en la que desde los estamentos, donde realmente se toman las decisiones de impacto y el colectivo que sí tenemos que tomar conciencia y hacernos eso, responsables de, de la parcela que nos toca, en la que sí podemos hacer que las cosas cambien, como creo que podemos ir, ir haciendo que esto cambie. A mí me gustaría un, una mención muy breve de una cosa que, que me ha gustado mucho y yo creo que eh, desconozco la realidad en otros países, pero en España eh, hay grandes empresas que tienen un porcentaje importante de accionistas minoritarios en muchos casos eh, eh, particulares, dado cómo se constituyeron las mismas en su, en su momento que han tenido serias dificultades eh, dados los sistemas de votación en las juntas generales de accionistas para hacer oír su voz, porque eh, yo no sé de, de las personas que hay aquí cuántas pueden coger el día que corresponda, irse a las 12 de la mañana a Bilbao o a Santander o a donde sea, a una junta general de accionistas, pero dificulta. Y es cierto que en ese sentido las cosas han empezado a cambiar para bien, porque eh, por primera vez, por lo menos en lo que yo he visto, no sé si se habrá producido previamente, este año eh, hay empresas españolas del IBEX 35 que han dado la opción, todo esto está promovido por la CNMV evidentemente, han dado la opción de votar en las juntas generales eh, por Internet. Yo creo que eh, con independencia de los fondos eh, digamos que, eh, más activistas o de inversores con un foco concreto, eh, para mí es muy buena noticia que desde la sociedad civil, además de como clientes eh, o en otros de nuestros roles de relación con las empresas, como puede ser trabajadores y demás, eh, eh, tengamos por primera vez la posibilidad de también como accionistas, eh, no solo tener voz, como ha sucedido previamente, que algunas entidades sociales compraban un número de acciones para poder ir a las juntas a, a dar su mensaje, sino también incluso tener peso en las, en las votaciones y creo que es muy buena noticia que, que se estaba haciendo esperar. Muy bien. Carlos. No. Yo creo que... Muy bien. No, digo, digo eh, la pregunta es interesante, ¿no? de, eh, pero digo para no, para no consumir tiempo, que Andrea la veo ahí. <risa> Nadie murió <ríe> Esa pregunta nos la hacía no, par, He entendido que ya está cerrado El, el streaming y tal que No, no, no, se puede, seguir, pues no, no, no que se puede seguir eh, Esa pregunta Jaime nos la hace eh, El prologuista De nuestro último libro El filósofo Ramoneda Que viene a decir Los autores sostienen que se puede civilizar el capitalismo. En vez de reformarse, él dice, y, y, y lo sostenemos, claro. Eh, pero el capitalismo es como el colesterol, ¿no? Lo hay del bueno y lo hay del malo, ¿no? Eh, creo que el del bueno se puede reformar. La pregunta es, ¿se reforma des, desde dentro, con activistas, inversores activistas, eh, o mayor conciencia, o es la regulación externa la que va a conseguir? Eh, probablemente las dos cosas claro, hay que utilizar, claro. las dos cosas. Recuerdo que un historiador eh, económico marxista de, de, de, de inspiración marxista, Hale Bronner en un libro fantástico que tiene, él habla como, creo que no me equivoco, porque son muchos años ya, habla del error de Marx, dice él, y Heilbronn es dice, el error de Marx fue no comprender, dice, cosa que no se podía comprender en aquel momento, mediados del 19 o la segunda mitad, no comprender que es posible desde el, dentro de la propia empresa, de los empresarios, es posible un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que era pasar de aquel capitalismo, bueno, Oliver Twist, el, toda, toda, toda, la, toda la literatura de finales del XIX sobre Londres, o Martha Irving, no Hebronel dice, Marx no comprendió que sí es posible cambios de naturaleza psicológica y de conducta desde dentro del propio sistema. Pero a la vez, modernamente lo que decimos es, sin regulación externa, ¿eh? no puedes confiar a secas que desde dentro del sistema haya una especie de reforma luterana. ¿no? Que desde dentro del sistema tienes que acompañarla con una, una regulación que probablemente será una regulación fuerte. Pero eso crea... El problema, bueno, el problema, no sé si llamarle problema, una reacción bastante rápida, que es la de Leviatán, es el eh, eh, libro eh, de. Hobbes. De, de, perdón. No, no. no, Hobbes anterior. anterior. No, no, quiero decir el, eh, el camino de servidumbre, como eh, al construirse el estado del bienestar en los 40-50. Sale, sin embargo, un autor muy conocido con su libro Camino de Servidumbre, Hayek. que dice, Hayek, dice, cuidado, porque aquí está, en este big government, en el 40-50, está también el germen de la destrucción de la libertad, de la destrucción de la sociedad. Bueno, el cómo combinamos hoy eso, un libro reciente de un autor que probablemente será premio Nobel pronto, si quieren en Londres jugar a, a eso. Esto es Acemoglu, en su libro eh, El pasillo estrecho, en castellano, ¿no? plantea esta cuestión. ¿En qué medida podemos estar controlando eh, a eso que llamamos sociedad capitalista o capitalista, que, no que no se salga de esa senda? Eh, pero esto no tiene solución, este es un drama abierto, eh, no tiene solución. No nos podemos encontrar un día eh, gente muy lista y decir la solución es, es que no hay solución, hay arreglos que van operando a lo largo del tiempo y eso es uno de los, yo creo que de los objetivos y de los fines de la comunidad del día después y de esta revista. ¿no? Quedaba sí. una pregunta fácil que has lanzado sobre si la manera de abordar este tema de la brecha de género era desde una revolución feminista, eh, el feminismo no tiene muchos padres y madres, No, no me atrevo a, a categorizarlo, a ponerle esa etiqueta, de hecho no me gusta nada poner etiquetas, pero sí, y es algo a lo que yo también te invito desde mi libro, que también no he venido a hablar de mi libro, pero ya lo menciono, <risa> porque sale ahora publicado en mayo, eh, sobre el síndrome de la impostora, es el, primero, eh, el primer paso es el del, del, des, el del individuo es ese coger esa conciencia, esa responsabilidad que me toca, que es mía, no es de nadie más. Porque si no me seguiré comportando como el niño pequeño frente al papá o la mamá. Llámalo Estado, llámalo empresa, llámalo como quieras. ¿no? Entonces desde ahí es una primera invitación, ya que hablo de esto en el, desde un punto de vista de género, en la mujer. Invitación a la mujer a que tome las riendas de esto. Tomo conciencia de que esto es una realidad, es algo colectivo, de dónde puede venir, me voy a informar, eh, me voy a formar, pero sobre todo... ¿Qué, es? qué parte es la que me toca a mí, viene de mí y en la que tengo que poner acción y qué parte puede estar fuera. Hay todo un sistema de sesgos inconscientes en todo el colectivo imaginario, estereotipos, todo esto que ya se habla mucho en los debates de diversidad. ¿Vale? Pues sabiendo que eso está ahí, así, ¿Qué parte puedo tomar yo, en la que puedo tomar yo acción para que aunque el resto no cambie, yo sí pueda hacer que esto fluya un poco más? ¿no? Pues para mí esa es la respuesta, no sé si eso es feminismo o no, pero desde luego no es desde una visión unilateral de género, sino conjunta. No. Muy bien, pues vamos a terminar aquí como nos recordaba Antonio. creo que es la sensación que nos quedamos no hay soluciones, esto no es un camino de llegada a un entorno eh, estable e incluso estancado, sino que sabemos que eh, lo que tenemos son equilibrios que hay que ir eh, actualizando, pero tenemos que eh, buscar equilibrios que luchen contra los grandes desequilibrios y contra las malas decisiones que podemos tomar en cualquiera de las esferas, no sea la universidad, la empresa, etc. En ese sentido, Antón hacía referencia y yo lo he hecho también a um, un dispositivo que, que hemos ido construyendo que se llama El Día Después, que es una red en la que hemos aprendido y seguimos aprendiendo a, a escucharnos eh, y a dialogar sobre temas complicados con perspectivas múltiples, de tal modo que yo creo que una de las primeras cosas que, que, que nos sucede a los que participamos ahí es que eh, abrimos nuestro campo de, de, de visión y eso hoy es fundamental para tomar decisiones acertadas yo, yo creo que en el ámbito empresarial, lo recordaba un informe de Oxfam hace unos cuantos años, cuando se analizan las decisiones empresariales que han sido lesivas en muchos entornos para las comunidades, se ve que hay un factor importantísimo que es la ignorancia de las personas que toman las decisiones, que son incapaces de ver las consecuencias, eh, de las, los, digamos, los efectos sistémicos que algunas decisiones tienen en derechos humanos, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que es, que es importante y cuando hablamos de grupos de interés tenemos que generar eh, contextos donde la relación de, con los grupos de interés sea fructífera, sea, sea fácil, sea agradable también, eh, nos estimule y nos permita eh, ampliar nuestro campo de visión. Lo segundo que sabemos es cuando cuando eso sucede surgen proyectos realmente transformadores. Las, las, los capitales de confianza que se van acumulando en esas, en esas redes son la base para construir proyectos transformadores y os eh, queríamos invitar a quienes estáis aquí a acompañarnos el día 9 de de marzo porque hemos decidido, uy mayo, mayo hemos decidido eh, que eh, darle eh, un carácter asociativo al día después que fue una iniciativa que lanzamos en, en la pandemia de una manera casi casi espontánea y, y eh, construir una verdadera red de redes. Estamos repitiendo mucho, no es una red que compita con otras ni que pise a otras sino eh, es ir construyendo un tejido, es una palabra que tanto Antón como Miquel repitieron mucho en Soria, un un tejido cívico inteligente que nos permita hablar de otra manera, diverso, que nos permita ampliar nuestra perspectiva y, eh, además, yo diría productivo, no menoscabemos el valor eh, productivo que tiene pensar juntos juntos y además hacerlo en, en entornos eh, cuidados como, como estas sesiones que se, que se están planteando aquí y además estimulados por eh, el, los artículos que, que, han, que han compuesto este número que además tiene una parte, un apartado de casos prácticos. Es una revista no es mucho, solamente la llamada a llamada a artículos, pero hay una llamada también a, a casos que queremos seguir porque queremos también ir mostrando que efectivamente hay semillas del nuevo contrato social eh, que nos tienen que que, que inspirar y que tenemos que interconectar para que pasen a ser la centralidad del sistema y no la, la periferia y estamos probando también y ya termino formatos ¿eh? en, en la, en la escritura es uno de ellos, cada, cada vez vemos menos pero te, tenemos que esforzarnos en, le, en leer más en, en escribir más también cada uno y hemos ensayado un formato que es el podcast que ya está generalizado, yo creo que somos muchas las personas que disfrutamos con los podcasts. entonces se ha lanzado se está lanzando un podcast sobre eh, sobre el contrato social con varios capítulos y para terminar como aperitivo y para eh, bueno para animaros a seguir esta reflexión, creo que habéis preparado 15 segundos del podcast que se va a lanzar desde la, desde la mesa antes de, la, de despedirnos, si puede ser. Se tiene que revisar todo, dónde se compra el papel, eh, si se hace con papel, la escritura, pues a lo mejor tiene que cambiar el formato, tiene que cambiar la letra, tiene que cambiar... El... Todo. Incluso la palabra contrato. Porque si hay algo antitético a un contrato es que ni siquiera escuchemos la voz de lo que el otro nos propone. Le podemos negar, podemos desplazarlo, podemos quedarnos con solo uno de sus, de sus dimensiones. Pero si encima hay un montón de ruido y ni siquiera nos escuchamos, que yo creo que es donde estamos ahora. ¿eh? Entonces, claro, si no hay personas diversas en el diseño de todas las soluciones posibles ya hablo de tecnología, hablo de soluciones para, justo para convivir, pues es que es muy difícil porque sigue siendo la misma mirada Somos Karen Camistia y Paula Puche y esto que escuchas es el podcast Mutante del Instituto Mutante de Narrativas Ambientales Bien. Tengo que aclarar que el Instituto Mutante es una iniciativa de varias organizaciones eh, que intentan introducir el arte y la creatividad dentro de, de todo eh, esto que llamamos el nuevo contrato social. Y Karen y, y Paula están aquí. Si alguien quiere hablar con ellas, lo puede hacer. Muchísimas, muchísimas gracias por, uh, por estar aquí, por eh, eh, habernos acompañado, por haber tenido la paciencia de, de aguantar contar. unas temperaturas altas que no estaban previstas en este, en este mes. Y muchas gracias a los okay. técnicos que nos han apoyado, al equipo de la revista, a, a Andrea, a, a Sol, que no está por aquí, bueno, a las personas que nos ayudáis con la, con la revista, Pedro. Y nos, nos veremos en el siguiente número o antes, en el día después, el 9 de mayo. Muchísimas gracias.